Hola, de qué lado del mundo, eh, muy buenos días en Mérida, muy buenas noches cuando hice esto acá en Ginebra. Eh, mi nombre es Arturo Sánchez, eh, soy venezolano, soy del San Cristóbal, del estado de Táchira, y me gradué de físico en la Universidad de los Andes, también hice estudios de ingeniería en la misma, en la misma universidad, y, y ahora vivo acá en Ginebra, en Suiza, trabajando en el CERN, ya vamos a hablar un poco más de ello. Eh, antes que nada les quiero decir muchísimas gracias por estar aquí, por uh, ayudar a, a los organizadores de este evento en este formato tan, tan, tan, digamos, tan distinto a, lo, a, a las cosas normales que, que solemos hacer o que solíamos hacer y que debemos empezar a cambiar poco a poco. Esta es una de muchas iniciativas como las que yo les quiero mostrar hoy. Así que muchísimas gracias por el apoyo que le han servido a ellos. Muchísimas gracias a ellos por invitarme a estar aquí con ustedes. Y aunque sé que no estoy en vivo, bueno, lo estaré en un, en un momento cuando, cuando terminen de ver esta presentación. Igualmente quería hacerla o quiero hacerla como, como si estuviese allí. Es decir, sin, sin que haya cortes, sin que, bueno, si me he equivocado, que lo admitamos. <risa> y, y que al mismo tiempo hablemos eh, entre nosotros lamentablemente no puedo estar allí, estuve allí hace unos días por cierto y, y tuvimos una conversación muy amena personalmente pero, pero esperemos que en la conversación telefónica pues la llamada eh, nos ayude a, a responder preguntas, a, a conseguir sus opiniones obviamente pero igualmente yo quiero eh, sentir que en este momento estoy hablando frente de ustedes y, y hacerlo de, una, de esa manera así que muchísimas gracias de nuevo por estar allí y, y bueno, empecemos a mí se me, se me pidió comentar un poco acerca de, de nuestro equipo de trabajo que se llama Cevale 2B y yo voy a pasar a través de una serie de materiales que, que hemos hecho digamos, siempre somos, voy a hablar siempre en plural porque es un trabajo en equipo es una cosa que se creó antes que, que yo permaneciera, perteneciera a ellos y, y soy parte de, de las personas que más trabajan en ellos pero no por ellos eh, dejamos de ser un equipo, somos un equipo que afortunadamente ha crecido, ha evolucionado y es que esperemos que siga así entonces, eh, yo voy a empezar quizás por el final quizás por el final quiere decir empezar por una de las últimas notas de prensa que han surgido acerca de este grupo esta nota de prensa fue básicamente un esfuerzo de los mismos eh, miembros de Cevale algunos de ellos que se eh, decidieron escribir un poquito de la historia de, de dónde había surgido este, este grupo de investigación, este grupo de educación este grupo de divulgación de la ciencia eh, y, y, y cuál es su, su estado actual. Entonces, por eso digo, hablo, empiezo desde el final, si ustedes tienen justo al frente, y si bueno, si no lo logran leer, este, ya lo verán más de cerca, este video está en, espero lo podamos poner en YouTube para que todo el mundo lo vea, eh, pero este este artículo en particular está escrito el 4 de octubre de este año, entonces fue hace, eh, de verdad, hace pocos días. ¿Qué dice acá? Eh, dice, diáspora organizada, física de partículas en Venezuela. Y fue escrito eh, en colaboración de Camila, Reina y, y José Ocariz, todos eh, integrantes del grupo Cevale. Eh, algunos como Reina, compañero mío de clase de la universidad. Tanto Camila como Reina fueron colegas dentro del experimento Atlas, ya les voy a decir un poquito qué es. Y José, pues uno de, nuestros de, digamos, profesores, de la personas que nos, eh, nos, nos educaron en nuestro paso a través de la física de en partículas. Entonces, esta historia es sobre varias de estas personas. Y como dice aquí, relatan una historia de un grupo de físicos que vinieron a organizarse para enseñar física o promover la física que ellos hacen, hacían y hacen eh, en sus propias carreras. ¿sí? Obviamente, eh, empezando desde nuestro país. Pero ya veremos que esto se extendió muy positivamente a otros lugares de Latinoamérica. Obviamente es una historia eh, de personas y por eso quería empezar así, con las personas y no tanto con, con la ciencia. No porque eh, estemos hablando de que es secundaria, ¿no? sino que la, la ciencia está hecha por personas. La educación se da de personas a personas y me parece muy importante de que nos pongamos un, un rostro quizás al inicio y que no sea solamente el mío. Entonces, eh, en este artículo, y les voy a parar un segundo, todos los links que les voy a mostrar... Eh, los voy a poner en el video que, que le, les voy a compartir. Digamos, este video, una vez que esté hecho, pues lo voy a subir a, en YouTube y todos los links están allí. Eh, me imagino que los muchachos, los organizadores, quizás tengan su propio recurso y los, los pondrán ahí también. Así que todo lo que yo les estoy mostrando es, es público, es parte de la, de la filosofía de este grupo. Entonces, estas personas que ustedes ven aquí eh, son parte del, actual, digamos, de un grupo de investigadores, de físicos, de partículas, no todos ahora venezolanos, que enseñan física enseñar enseñan física de partículas sobre todo a estudiantes eh, en Latinoamérica. Entonces, si se logra apreciar en la, en la fotografía, vemos un grupo bastante mixto de personas, de edades, eh, mujeres, muchas chicas, muchos chicos también, muchos varones, digamos un grupo bastante diverso de personas, pero que tenía la, la misión o que tiene la misión de tratar de insertar a Venezuela como país, digamos, y a sus instituciones de investigación, sobre todo, insisto, en física, dentro de colaboraciones científicas más grandes, como en las que trabajo yo aquí en Ginebra. Eh, esos esfuerzos comenzaron desde varios ángulos. Estoy hablando que Cebale eh, comenzó hablando no solamente de, de, a los estudiantes, sino hablando a rectores, hablando a embajadores, hablando a ministros, a todo aquel que pudiese eh, ayudar un poco en este proyecto. Entonces... Este artículo que está aquí, eh, no voy a ir a través de todo él porque eh, planeé mostrarle muchas cosas. La idea de ello también es llamar un poco su atención, capaz algo de lo que ustedes están viendo hoy eh, lo quieren eh, profundizar más y la, la, la, el link, digamos, la referencia que les voy a dejar eh, les va a ser útil. Y, y si no, pero por lo menos no los aburro hablando siempre del mismo punto. Entonces, este artículo, insisto, es la traducción en español de un artículo escrito originalmente para una revista en inglés donde se habla un poco de cómo eh, profesores, y por eso decía que esto fue antes que, que yo mismo lo integrase, decidieron organizarse un poco para, eh, bueno, un poco no, bastante, para poder eh, llevar la física de, de altas energías la, el, a Venezuela. En aquel entonces eh, se estaba fomentando eh, mucho... Eh, Obviamente acababa de surgir, el, eh, o no acababa de surgir, pero era un momento muy importante para lo que tiene que ver con el internet y el intercambio académico a través de investigadores cuando eh, están en distintas posiciones del planeta. Es decir, antes era algo bastante complicado de hacer el hecho de que surjan estas tecnologías de información y de ello lo voy a nombrar muchísimo porque es parte de lo que yo más hago y es parte de lo que yo enseño. Eh, fue que nos dimos cuenta de que ahora no teníamos que estar siempre todos en el mismo laboratorio para hacer investigación. eso habría una oportunidad bastante, bastante grande para integrar grupos más pequeños, grupos de países en vías de desarrollo a experimentos científicos muchísimo más grandes, muchísimo más desarrollados y en países eh, con mucho más financiamiento en el que todo el mundo pudiese ayudar. Eh, esto comenzó siendo así entre algunos físicos venezolanos y por eso les invito a que lean la nota porque es muy bonita y sigue un poco con, con quiénes somos y yo me voy a parar un segundo aquí con, con insisto, una vez más refiriéndome a, la, a, la, a los rostros y quiero darle un poco de visión de quiénes son estas personas para seguir en mi, en mi, en mi presentación entonces, tenemos incluso y, y, y queda muy bonito porque una de las primeras personas que, que está aquí es Anabel Anabel fue estudiante del curso, dice vale ya vamos a hablar un poco más de eso y ahora nos ayuda como eh, en parte de las clases mientras que Ever que está al lado junto con Reina, junto con Daniela, junto con Luis, junto con mismo, junto con Camila, eh, Giovanni, Homero que está más abajo por acá. Todos fuimos a las facultades eh, físicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes. También tenemos profesores como el profesor Luis Núñez, profesor José Cariz, parte de los autores de este, de este artículo, la profesora Alejandra Melfo, pero también tenemos eh, eh, eh, otros venezolanos también aquí ¿no? Pero una de las cosas que, que nos gusta de este nuevo grupo, o digamos de la evolución de este grupo, es que hay integrantes de otros países, por ejemplo, tenemos a Areli, que nos ayuda, ella es una mexicana, también física de partículas, que vive y trabaja aquí en el CERN, tenemos también a Gabriela, Gabriela, investigadora física eh, experimental colombiana, que trabaja en una universidad colombiana, una universidad que son parte de este experimento y que bueno, este, de vez en cuando está por aquí, casualmente mientras estoy haciendo esta presentación Gabriel está, está, está aquí en Ginebra entonces, les invito, insisto, a, a ver un poco más sobre ello voy a pasar y, a una siguiente presentación de cuando fue la primera vez que hablamos de CEBAL en un evento internacional de física de partículas. Y esto fue un evento muy importante para nosotros porque se nos dio a conocer eh, entre los investigadores a sí mismos y no solamente con un grupo que estaba haciendo algo cuando tiene ratos libres, sino algo que de verdad está haciendo una diferencia eh, positiva en el campo de la física de partículas, en la educación de, de tecnología, en la información, básicamente. Entonces, los invito, insisto, a que estén acá. Ya esta foto la repetiré varias veces en otros artículos y... Déjenme comenzar entonces con precisamente esta, esta presentación. Esta presentación, como ven ustedes, está hecha para el 2016. Eh, la di yo, en nombre de Ceballe, este es nuestro logo, Ceballe 2B. Eh, era En aquel entonces trabajaba para la Universidad eh, de Nápoles, la Federico II, donde hice mi doctorado y también fui postdo postdoctor eh, por algunos años. Entonces, en aquel entonces aún trabajaba para la Universidad de Nápoles. Eh, siempre en el experimento Atlas y siempre para el Instituto Nacional de Física Nuclear, eh, que son el INFN, por sus siglas en italiano, eh, porque está en italiano. <ríe> eh, entonces, quería detenerme un segundo en esta presentación porque, insisto, ella tiene lo que yo quise, o lo que obviamente aprobado por muchas personas que, que vieron mi, mi presentación antes para saber que lo que decía era, era justo y correcto. Eh, en lo que se basaba, el caso se vale. Entonces, esta presentación se llama DC Vale 2B Case, acerca de Outreach y diversidad. Siempre las cosas que están escritas aquí están escritas en inglés, un poco de lo que, aparte del artículo que les mencioné al inicio, está escrito en el español, algunas notas de prensa también, pero todo lo demás está, está en inglés, así es como, como se hace ciencia en, este, en esta época, y, y bueno, yo voy les traduzco, pero al mismo tiempo, sobre todo, espero que muchos de los que ustedes me están viendo sean estudiantes y se, den, y, y se den cuenta de algo que ya saben. Ya sabemos todos que la ciencia, la literatura, las comunicaciones globales se dan mayoritariamente en inglés y es un idioma bastante, bastante útil para poder hacer este tipo de actividades. Entonces, voy a hablar un poquito de la organización, de la visión, de los objetivos de, esta, de este grupo que se vale, de los miembros, para aquel entonces, como les dije, quería empezar desde el final para que se dieran cuenta de que hay muchas más personas las que empezado también han cambiado y, y bueno, hay otros que seguimos siendo los mismos, solo un poco más viejitos eh, Sobre el, el tema de la educación sobre qué hacemos desde el punto de vista de educar o, la, o, la, o la, los proyectos que están en aras de educar estudiantes en distintos niveles de, de educación superior eh, desde el punto de vista de outreach outreach se puede traducir como divulgación ¿no? como este, estas presentaciones que uno va para todo público o para quizás para gobernantes, quizás para embajadores, para gente que tiene la capacidad de decidir por, por un cambio quizás. Y es bueno saber hacerles llegar este mensaje, obviamente de una manera clara, concisa, simple. Pero, pero que se hable en el idioma, entre comillas, que ellos estén hablando. Ya sea diplomático, ya sea político, ya sea educacional, ya sea económico. Y bueno, pasamos un poco por el, por el, por la, el summary de esta presentación. Entonces... Como les digo, la, la, eh, la visión y el objetivo eran la educación y el interés en la investigación. Entonces, es básicamente potenciar la física de altas energías dentro del campo. Y ya, Arturo, usted ya lleva varios minutos hablando, pero no nos ha dicho qué es esto de la física de altas energías. Primero, porque desde el punto de vista de esta presentación, eh, hablemos que es, es física, pero no porque se lo quiera simplificar a ustedes, dirán, en aras eh, de, de, de decirnos que no lo van a entender no, todo lo contrario pero me importa muchísimo que, que entiendan que es un aspecto de eh, enseñar en general y que la física es la excusa de, digamos, o es la materia pero el objetivo es mucho más amplio que esta misma pero para explicaros bastante rápido la física de partículas es aquella que, se, que el, el campo de investigación sobre todo el experimental como en el que estoy yo pero también tiene un va, una vasta gama de, de aspectos teóricos obviamente que busca entender los bloques fundamentales que componen el universo, es decir, las partículas fundamentales, aquellas que, a menos para los científicos, son aquellas que ya no se pueden dividir más, aquellas que son de verdad eh, fundamentales, disculpen que la palabra es tan buena y la repito tantas veces, eh, y que estos son con aquellas partículas y siguiendo las reglas de la física, con las cuales uno puede crear el universo que tiene presente, ante sus ojos, y obviamente a nosotros mismos, entonces, la física de altas energías se reduce en crear esas partículas o tratar de descubrir los componentes fundamentales del universo. Y esto se hace usualmente con aceleradores de partículas, es decir, tenemos un, un, unos aceleradores bastante bastante grandes que lo que hacen básicamente es colisionar partículas unas contra otras muy muy fuerte para que éstas se destruyan, digámoslo así, se conviertan en energía y produzcan nuevas partículas entonces es ese estallido esa, esa, no es un estallido para ser honesto esa colisión, esa, esa conversión entre materia, energía, materia la que permite o la que posibilita la, la búsqueda de esas partículas fundamentales eso requiere usualmente laboratorios muy grandes instrumentación muy grande equipos muy grandes y presupuestos muy grandes también, entonces es por ello que es una colaboración bastante global y de aquí el interés de enseñar esta clase de, de, de investigación científica para potenciar, digamos, la ciencia en general, para potenciar la inclusión del país dentro de una maquinaria científica mucho más grande que la compone prácticamente, un mejor dicho, muchos países del mundo y que la idea es que sean prácticamente todos de ellos. La ciencia, entre otras cosas, nos ayuda a avanzar pero al mismo tiempo a darnos cuenta de que todos vivimos en el mismo sitio, en el mismo planeta, y tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Es allí la motivación más, eh, más profunda. Obviamente nosotros somos físicos de partículas, físicos experimentales. Entonces tomamos esta iniciativa desde el, desde, el, desde el área donde más sabemos, ¿no? Con la idea de expandirlo, ya vamos a hablar más de eso. Pero, entonces, en principio, el objetivo eh, es... Enseñar física de alta energía e incentivar el interés a los estudiantes en este tipo de, de, de carrera científica. Mostrarles qué pueden hacer una vez están allí, ¿no? no tienes por qué ser científico para siempre. Las habilidades que se aprenden usualmente en estas, en estas carreras, en este tipo de investigaciones, suelen servir para muchos otros ámbitos de la industria e incluso de, de, de hacer un, un negocio propio. Entonces, este tipo de cosas es que queríamos explorar y enseñar. Al mismo tiempo, Darle a los estudiantes una visión más global, es decir, darles a saber, insisto, estamos hablando de estudiantes de física, para aquel entonces, pero también estudiantes de ingeniería, estudiantes de otra ciencia, sobre oportunidades de estudio en el exterior. En el exterior estamos hablando del exterior de su país. Como verán más adelante, no solamente hablamos de Venezuela, también hablamos de, de Colombia, de estudiantes en de Perú, estudiantes en Argentina, estudiantes en Uruguay. y En general, lo digo, y disculpe que alguna pausa acá es porque los científicos como tal deben, es un, es un deber ser de ellos cuando las posibilidades las hay, digamos así de interactuar con otros científicos eh, la diversidad de los grupos de investigación es fundamental para que la ciencia funcione como como lo hace y para que siga sirviendo a la humanidad lo que estoy tratando de decir es que eh, cuando hablamos de las oportunidades de carrera de estudios en el exterior estamos hablando de que todo científico, ya sea nacido acá en Ginebra o acá en Suiza, y debe empaparse, debe eh, interactuar, es la palabra que estoy buscando, disculpen, con otros científicos en otro lado del mundo. Mientras más diverso sea ese otro país al que vaya, mientras más diversa sea la cultura, el idioma, eh, mientras más lejos quizás hasta geográficamente, eso contribuye aún más en la formación de los científicos y es algo que se promueva a nivel mundial. Con esto quiero dejar súper claro de que la intención nunca ha sido que los estudiantes se vayan del país en el que están, háblense de Venezuela, háblense de Colombia, la idea es que los estudiantes, los científicos, futuros científicos, hagan lo que los científicos tienen que hacer, que es interactuar con otros científicos en otras partes del mundo, moverlos de un lado al otro, que aprendan aún más, que aprendan cómo interactuar entre ellos, porque aquí la diplomacia es muy importante a diferencia de otras estructuras organizacionales, la ciencia es mucho más plana, eh, sobre todo en este tipo de, de comunidades científicas tan grandes, en este tipo de colaboraciones. Así que las jerarquías solo valen quizás en el papel. Aquí al final la meritocracia, la, la, la diplomacia, el saber cómo conversar con el otro y resolver eh, eh, diferencias, el poder llegar a una conclusión en conjunto y resolver el problema con objetividad, requiere habilidades sociales que se aprenden mucho mejor cuando uno está fuera de su zona de confort. Es decir, cuando no es, Hacemos que los científicos vayan e interactúen entre ellos a otra parte. Entonces, es esta cosa que queremos hacer. Esta es eh, hacer que nuestros estudiantes interactúen con otros profesionales a nivel mundial y que aprendan mucho más cosas y, obviamente, al final, que devuelvan a su comunidad, a su país, aquello de una u otra manera, ¿sí? Siendo útiles a la, a la sociedad y a ellos mismos, ¿no? es que tengan trabajo, y es que disfruten lo que hacen, este tipo de cosas. También es muy importante, obviamente, ¿no? entonces la idea es crear eh, y promover eh, programas de educación de investigación en el campo de la física de partículas, física de alta de energía en Venezuela insisto y en Latinoamérica la comunicación entre latinoamericanos también no solamente Venezuela para Europa, Colombia para Europa no, no, Colombia-Venezuela, Colombia-Perú, Venezuela-Perú ese tipo de interacción latinoamericana que nos hace aún bastante falta al final también Queremos hablar con, con, con políticos, con ministros, con la gente que de verdad puede tomar una decisión y hacerles saber que este tipo de iniciativas tienen su fruto y que estudiantes se benefician cuando este tipo de cosas se financian, cuando este tipo de cosas se promueven o simplemente se les da el visto bueno. Entonces, aquí una de estas fotos que ya vieron. Como ven, estas fotos son las que estaban en el artículo original, tienen ya dos años al menos. Otras no. Yo por lo menos cambié la mía. <risa> Pero, eh, este grupo que ustedes ven aquí, es un grupo meramente de venezolanos, ¿ok? Ese fue el, el, el comienzo, al menos desde el punto de vista de Cebale, como la organización que quería hacer este curso de física de partículas. Instituciones participaron y siguen participando varias instituciones en, eh, venezolanas y colombianas. En este caso tenemos la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Los Andes, muchachos, la Universidad Central de Venezuela el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Universidad Industrial de Santander en Colombia, y poco a poco se fueron sumando otras más que, que, iré, no, que iré nombrando. Entonces, los investigadores están en Europa y enseñan a, a estudiantes en Colombia y en Venezuela. Se creó un pequeño curso, como en el principio es una física bastante digamos avanzada, pero, pero sí lo es, en el sentido de que no es un tipo de clases que, que los físicos suelen ver en pregrado, es el tipo de clases que los, los estudiantes ya ven cuando están en un posgrado. Y entonces empezamos por allí, empezamos por hacer, porque era más fácil, ¿no? Siempre es más fácil enseñar que a los más viejos, digámoslo así, y ir hacia abajo eh, cuesta más, ¿no? Um, y creamos este programa, no me voy a detener mucho acá porque tengo mucho material que mostrarle y ya veo que voy lento. Pero... Entre otras cosas, enseñamos física fundamental y enseñamos técnicas de análisis de datos también software y el cómo analizar datos públicos. Eso también ha sido muy importante para los siguientes pasos y las siguientes actividades que se han dado dentro del, del marco de CEBAL y las colaboraciones que tiene ahora con otros países y con otras instituciones aquí en Europa. Entonces, eh, para aquel entonces de la presentación ya se había hecho la primera edición. Ya hablábamos del 2014. Damos el curso una vez al año y dura un semestre, depende dependiendo de, de las instituciones académicas por ejemplo la Universidad Simón Bolívar eh, tiene trimestres y un, tuvimos que adaptarnos a ello también, pero en general hay un semestre de clases y los estudiantes, insisto, están de aquí al lado del mundo están ustedes, nosotros estamos acá interactuamos a través de YouTube a través de Google Hangout eh, como la llamada que vamos a tener también en unos minutos si no me largo todo, todo mucho eh, y en donde los muchachos ven clases dos veces a la semana, era un martes y un jueves. Para ellos, dado que está en Colombia una hora menos, Venezuela, y nosotros también estamos a 6 o siete horas de lejos de ustedes, eh, había que tener un poco de coordinación acá, ¿no? Entre esas cosas, pues elegir la hora. Nosotros, para nosotros, era las 8 de la noche o las 9 de la noche, dependiendo del cambio de horario. Para ustedes, eran las 2 de la tarde, para los colombianos, la 1. Eh, y tenemos una clase los martes y una los jueves durante ese semestre donde varios de estos, de estos instructores, de estos señores que ya tenemos acá estos muchachos, bueno muchachos y señores vienen y cada uno es un experto en una área dentro de esta ya área específica de la física no y tiene clases que dar entonces Bárbara daba su, su seminario mientras Comero daba sus clases de teoría Camila sus clases de, de perdón, de estadística, yo mis clases de, de software, eh, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sigamos un poco más adelante, como les dije, en aquel entonces ya habíamos visto la, la segunda edición, ¿no? Ya, ya pasábamos una segunda vez, aprendimos muchas cosas, qué cosas se deben hacer, qué cosas no se pueden hacer, que, que fuimos muy ambiciosos quizás en una idea, nos quedamos cortas con otras, todo ese aprendizaje lo tratamos de poner de vuelta eh, dentro de la segunda edición, corregir errores, mejorar cosas, es algo que siempre se hace, nunca nada queda perfecto y esa es precisamente una de las cosas que hay que aprender ¿no? a mejorar. Entre otras cosas, obviamente todas las clases quedaban grabadas, en este caso en YouTube, los estudiantes que no podían venir por una u otra razón a clase la podían ver offline y después escribirnos sus preguntas o interactuar sobre, en el chat. Entonces, esto también le dio mucho poder al curso en algo que nosotros no habíamos planeado. La idea era que estuviesen en vivo, obviamente que, que ustedes me viesen o viesen a los instructores en eh, vivo y, mira Arturo, disculpa, eh, tal pregunta, ¿no? O Eso a mí me parece que no estaba correcto. La, queríamos buscar esa interac interactividad por razones del internet, por, por que ustedes ya bien conocen y que tratamos de superar como fuese posible, incluidos los organizadores de este evento. Eh, a veces era muy difícil interactuar. Y los videos fueron una solución magnífica a, esta, a estas dificultades y de hecho resultó en que estudiantes veían los videos después podían seguir la clase aun cuando no pudiesen venir porque algunos trabajaban, etc. Eh, es decir, el sistema ha venido funcionando bastante bien. También hemos tenido estudiantes eh, a nivel de, digamos, de tesistas o, o de interns, eh, sería como internos, ¿no? Como becadios, no sería la palabra, ¿no? no recuerdo bien y en aquel entonces teníamos estudiante una estudiante de física que estaba trabajando conmigo que ya la vamos a ver un poquito más adelante y otra estudiante que también trabajaba con nosotros traduciendo las clases las clases se escriben en inglés, se dan en español pero se escriben en inglés y la idea tenía, es tener una versión también en español de, esa, de todas esas clases como estas, este tipo de láminas ¿no? como la que les estoy mostrando ahora entonces eh, el grupo ya empezaba a tener eh, gente distinta a físicos, lo que quiero decir y también eh, hacemos Outreach, como les decía, Outreach es más desde el punto de vista de divulgación, pero divulgación con, eh, con bastante foco, ¿no? dependiendo del público al que se esté hablando. ¿no? Entonces, había, uno puede hacer Outreach con, con profesionales, Outreach con niños, Outreach con personas de cualquier edad en, en la calle y nosotros pues entre esas actividades hacíamos Outreach también eh, con otras instituciones, en este caso con Atlas, que es el experimento dentro del LHC en el que trabajo yo y de que también, también soy responsable del, del programa de Atlas Open Data, que es el hacer público datos y recursos de este experimento, entonces Hicimos varias cosas, hablamos con varias personas, obviamente eh, instituciones que proveen, proveen ya sea el software abierto, ya sea otras instituciones que hacen algo parecido ¿no? dentro del ámbito de la física de partículas. Copiar sus modelos, copiar sus actividades, porque no han tenido eh, en éxito, porque no, no hacerlo, ¿no? Y, y, y colaborar con ellos, decirles también, hacerlo en conjunto. Entonces, así, hacemos varias cosas, entre ellas tenemos lo que se llama masterclasses, que es una actividad sobre todo enfocada a estudiantes de secundaria en, en, en países de, de, de desarrollados. En nuestro caso, al no haber esta clase de física eh, en las universidades, también lo planteamos en las universidades, nos ha resultado bastante bien, muchos estudiantes han venido, en donde básicamente ellos están una tarde o un día jugando con una serie de software y aprendiendo un poco de física de partículas, aprendiendo un poco de estadística y de lo que hacemos, y al final del día, eh, nos conectamos eh, vía remota, como, como lo vamos a hacer más tarde, pero en este caso con video etcétera, dentro de la sala de control de uno de estos experimentos que por cierto, en el pasar de los años ahora yo trabajo en el equipo que mantiene los computadores dentro del experimento en sí mismo es decir, dentro de las dentro de la sala de, de, de, cal, de, de control de Atlas ¿no? les voy diciendo estos datos porque no quería hacer una presentación muy larga de, de qué hago yo sino irles diciendo cómo esto está relacionado con mi trabajo entonces hay actividades aquí tenemos a Reina con Germán Germán también otro muy buen amigo físico colombiano que ahora no hace física de partículas ahora está en la industria privada aquí en Suiza pero que siempre nos ha ayudado con este tipo de cosas como les dije también hacíamos un poco hacemos seguimos buscando eh, hablar con entes hablar con periodistas dejar saber lo que hacemos eh, con embajadores, por ejemplo este, este es una, una visita al embajador venezolano eh, aquí en Suiza hace ya un par de años eh, tenemos eh, a, perdón, notas de prensa ya sea en universidades como la de la USB eh, en el, dentro de Atlas aquí en Ginebra dentro de periódicos de venezolanos y ya les voy a mostrar algunos de ellos entonces eh, en resumen eh, se vale una comunidad de venezolanos y ahora de, de venezolanos y de latinoamericanos que busca fomentar la física de partículas en Venezuela y en Latinoamérica más. y con la mera excusa al principio, si se quiere ser, así, si se quiere ser franco de, de obviamente mantenernos en contacto ¿no? nosotros, eh, así como yo tuve profesores allá, ustedes tienen sus profesores allí o algunos de ustedes son profesores y tienen alumnos a los que después incluso de, de terminar su carrera siguen en contacto nosotros queríamos seguir en contacto con nuestros profesores con nuestros pares en Venezuela y esa fue una de las mejores maneras que conseguimos hacerlo, siguiendo haciendo ciencia, ¿no? Eh, muchos de los estudiantes que hemos tenido, de hecho, ahora están en el extranjero, hacen doctorados en otras partes, eh, maestrías en otras partes del mundo, eh, y eso nos contenta muchísimo. Nosotros, poco a poco, como muchos de nosotros, somos parte de ATLAS y de otras organizaciones. Yo, por ejemplo, trabajo para el ICTP también, que traduce eh, como el Centro Internacional de Física Teórica. Es un es ente de las Naciones Unidas, eh, que busca fomentar obviamente la física en, en países de vía de desarrollo entonces con todas estas instituciones tratamos de crear convenios tratamos de crear eh, proyectos, ya les voy a mostrar más para incentivar eh, eh, el estudio de la física, el estudio de tecnología de la información de análisis de datos que es lo que yo hago y que lo voy a fomentar mucho porque es mi pasión personal también entonces paremos por acá voy a saltar un poco a una presentación en este caso de, de Reina. Reina va a EPS, que es otra conferencia de física de alta energía a presentar una vez más el caso de Cevale, pero junto con el uso de datos públicos de Atlas Estamos hablando del año siguiente, de julio del 2017, esto fue en Venecia, la presentación anterior fue hecha en Chicago, en los Estados Unidos. Reina también contó, obviamente, un poco lo que yo les acabo de decir, porque siempre hay que contar un poquito la historia, pero al mismo tiempo dio varias y eh, ve, como les digo, varias estadísticas varios mensajes sobre qué se vale desde el punto de vista de educación de outreach y de policy o de, de política desde el punto de vista de buscar eh, ayudas, ya sea no ayudas económicas, estamos hablando de ayudas de de hacer a la gente saber lo que estamos haciendo y varias de estas personas son policy makers, lo que dicen en español, en inglés o sea, los, que, los, los tomadores de decisiones en estos países, ya sean gobernantes, ya sean industrias ya sean grupos bastante, mucho más grandes que nosotros en investigación, ¿no? Reina habla de que para ese entonces, para el 2017, ya se habían hecho eh, más de 60 horas de curso virtual, es decir, 60 horas de clases de física grabadas en YouTube, vistas de cientos de veces, y eso nos alegró mucho. Obviamente nos sigue alegrando bastante, además las clases siguen siendo útiles, a pesar de que tengan dos años, mucha de esta física es fundamental, es decir, va a ser la misma hace dos años, hace diez y lo va a seguir siendo hoy, mañana, otros 10, otros 20 años. Entonces, tiene mucha validez. Para ese entonces también habíamos hecho varios, varias otras actividades. Como les dije, tenemos estas visitas virtuales, pero también tenemos visitas a los países. Nosotros hemos ido a Caracas, a Mérida, a Bogotá, a Bucaramanga, estoy pensando a La Plata, a Buenos Aires, hace muy poco a Montevideo a hacer ese tipo de actividades con estudiantes, desde estudiantes de secundaria, todo el camino estudiante universitario, hasta profesores incluso del área ya, ya siendo investigadores que quieren saber un poco más de lo que nosotros hacemos. Obviamente a cada grupo se le calibra la actividad para que concuerde con su, su nivel de instrucción. ¿no? Todo esto se hace de gratis, eso era otra cosa importante, todo esto se hace de gratis, los estudiantes jamás pagan nada, las herramientas que se usan obviamente también son gratis, desde el email, Skype para comunicarnos, Google Hangout, YouTube para poner el video, reproducirlo, hablar entre nosotros, los datos públicos de Atlas, tecnologías como Moodle, Root, muy importante para análisis de datos, sobre todo en física de alta energía, y es una de las cosas que yo más promuevo, el website donde ponemos nuestro, nuestros nuestro proyecto, las clases, es cevale2b.org. Entonces, Reino entre, entre esas cosas, también hablaba un poco de Atlas Open Data. Atlas Open Data es un proyecto de, de, dentro del experimento Atlas, que es el experimento más grande en, en dimensiones físicas, pero además en el grupo de personas. Hay más de 5.000 personas trabajando en Atlas y yo soy el responsable, junto con otro pequeño grupo de personas, de poner datos al público. ¿okay? Y poner junto con los datos también herramientas para que estudiantes aprendan a hacer estas clases de física, aprendan a hacer lo que le gusta, la gente le gusta llamar fuera del ámbito académico, big data y todo este tipo de, de, de actividades que tienen que ver con el análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, como unimos fuerzas, Digámoslo así, entre todos estos proyectos hacemos actividad y estas son algunas fotos, quizás ustedes han subido a, a la facultad. Yo esto lo, lo, lo dejé quizás muy pequeño y disculpen si fue así. Eh, en la Facultad de Ciencias, este es uno de los edificios, si mal lo recuerdo, en Matemáticas, donde estábamos eh, haciendo estos ejercicios de, de física eh, con los muchachos, eh, ayudándolos, por aquí se me ve mi cara... <risas> Y al mismo tiempo también un poco de ese de ese trabajo que se hace en remoto con estudiantes enseñándoles código, enseñándoles cómo hacer análisis de datos, de cómo leer los datos, de cómo estudiarlos, de cómo crear un gráfico. Bajo estos, estos recursos, todos siempre eh, open source, eh, código abierto, quiere decir, y gratis. Okay. Poco a poco, eh, digamos, estos, estos recursos no solamente están usados por ceval sino por otras instituciones, y bueno, Aquí no, no, no voy a tener mucho, pero es una serie de recursos que han sido bastante útiles tanto en Europa, en Norteamérica como en Sudamérica. Y bueno, Reina hablaba de esto, de, insisto, daba ya una visión mucho más sobre la educación en general, sobre las eh, colaboraciones entre -vale, ya ya un ente, ya un ente, perdón, por sí mismo, con otras organizaciones como en este caso ATLAS y ya vamos a ver cómo se une junto al ICTP para crear un proyecto aún más grande. Entonces, en esta nota del 2016 eh, los reporteros no, que fueron a, a vernos en la Universidad Simón Bolívar eh, conversaron con nosotros acerca de lo que estábamos haciendo tanto en la, digamos, en la facultad, en, perdón, en la universidad en ese momento, así como eh, en nuestra investigación y por eso lo llaman eh, dos venezolanos a la casa de la materia oscura que es la investigación a la que a la que estábamos eh, en la que estábamos uh, um, la que estábamos haciendo en ese momento digo en pasado porque en este caso yo ya no trabajo eh, buscando física más allá del modelo estándar física de materia oscura pero de Daniela quizás sí lo hace eh, y bueno, eh, hablamos un, un poco obviamente del programa, de, de lo que hacíamos aquí, un par de fotografías en el que se muestra, no sé por qué en ambas fotografías aparezco un modo medio macabro, pero eh, sobre las clases, en este caso pues estamos trabajando con los estudiantes, pasamos todo un día con ellos eh, y al final de, de la clase eh, pasamos a una videoconferencia con el CERN, como les había mencionado, estas videollamadas que se hacen eh, con, con los investigadores que están en la, en la sala de control de Atlas, conversan con ellos, los estudiantes le preguntan cosas a, a, los, a los investigadores y, y viceversa, o sea, es un, un, una actividad muy bonita de hecho. Y bueno, entonces acá se, va, se ve algo acerca del software que, que usamos. Finalmente, yo como te digo, una vez más como... Eh, eh, en una pose medio extraña, pero <risa> seguramente estaba explicando algo y los muchachos, de hecho es muy interesante porque estos dos chicos en esta, en esta fotografía eh, eh, estuvieron de nuevo conmigo eh, en la actividad del, del 2008 y, y como insisto, esto lo pueden leer con más calma, es bastante bonito hablamos, insisto, sobre, sobre lo que hacemos en Venezuela, cómo se ha ido expandiendo y este es el año 2016, así que eh, todavía amiga, hay cosas por, por, por comentar, ¿no? Pero eh, al final, al final no, la razón por la que yo estoy hablando con ustedes aquí hoy es porque este año, en 2018, en junio del 2018, se hizo un reportaje en la BBC Mundo acerca de nuestra actividad. En este caso, eh, el, el foco del, de esta entrevista fue de venezolanos enseñando a venezolanos. Pero ya como les mencioné antes, no es lo único que hacemos, no somos todos venezolanos y no son todos los estudiantes están en Venezuela o, vi, o son venezolanos. Pero eh, de cualquier forma es una nota muy bonita eh, hecha por, por Margarita Daniel de la BBC Mundo en Londres y en la que conversamos un poco y le empezamos incluso con, con mis palabras en cómo comienza una de estas clases que les mencionaba antes. Yo llego a casa, acá, un poco antes, después de la noche, nos preparamos, ponemos nuestra computadora, audífono y, y hacemos la llamada, ¿no? Y de cómo esto ha o cómo este programa trata de solventar quizás también algunas de las deficiencias del sistema educativo ahora en el sentido de la falta de profesores en algunos aspectos, ¿no? Pero insisto, sí, fue más el enfoque de los de lo, de lo reporteros y, y, y, y totalmente válido, ¿no? La idea era hablar dentro del caso venezolano. Eh, aún así, eh, pues, estuvo bastante bien, nos dio mucha, mucha publicidad, eh, al menos por un, por un tiempo estos... 15 minutos de fama, como le llaman, pero que aprovechamos para conversar con bastante gente sobre lo que hacemos y que, y que llamara la atención de, de la propuesta más que de nosotros mismos y que, de, de hecho, hizo que otros venezolanos de otras disciplinas, matemáticos, químicos, ingenieros, nos escribiesen para ver cómo colaborar con nosotros. Eso ha sido una, una recepción muy, muy bonita porque esto permite, al menos en nuestros planes actuales de Se Vale 2B, en expandir el programa educativo, es decir, que la física sea, sea uno de, espero yo, muchos otros aspectos que, que, que podamos enseñar, que podamos tener más instructores en otras áreas de la ciencia, eh, creando sus propios cursos bajo la misma plataforma, que sería, este se vale 2B, ¿no? Pero, pero insisto, ya esto es un poco a mitad de sueño, mitad de plan, ¿no? Entonces, les dejo por acá, una vez más, el artículo. No pretendo eh, ir a través de todo ello, pero, pero otra cosa muy, muy importante que quiero dejar quiero destacar de este de, de grupo en general, pero que digamos al menos gráficamente se ve bastante bien en este reportaje, es el hecho de que la cantidad de mujeres en este, en este programa es bastante elevado. Es una cosa que usualmente eh, no suele ser así en países desarrollados, de Norteamérica y Europa Occidental, en los que, usualmente, las ciencias están dominadas por, por hombres, por hombres blancos, a veces. Y, y claro, esto es un problema que ellos conocen y tratan de solventar, incentivando a más niñas, mujeres, a inmiscuirse con la ciencia, a, a, a darles relevancia a las que ya están, a darles visibilidad para que sean mentoras ¿no? de, de, de nuevas eh, generaciones sobre todo una vez más, de, de niñas, pero también de, de, de, de cualquier persona, porque al final ciencia siempre es complicado de vender, ¿no? Cuando, cuando eres joven y, y, y es importante mantener, el, eh, digamos, los ánimos de las nuevas generaciones. En cualquier parte del mundo, estoy insistiendo en esto, ¿no? Entonces, de hecho, en esta fotografía, por ejemplo, dos de las chicas que están a primer plano son estudiantes que ahora viven en eh, vinieron al CERN, por ejemplo, o trabajan en experimentos fuera ya del país, eh, y, y, me, y me contenta eso de Simón Bolívar por cierto aunque esta, esta foto casualmente es en la central entonces también se ve esa compenetración entre, entre las universidades al menos en nuestro país Giovanni eh, también eh, fabulosa física de la universidad eh, se graduó conmigo en la Universidad de los Andes y, y continúa ayudándonos además a trabajar en su propia universidad en Alemania dictando clases y haciendo investigación eh, Reina también otra persona que estudió conmigo, que tuve el placer de, de, de compartir estudios y ahora trabajar junto con ella. Eh, y bueno, que viaja, así como yo, a otros países eh, haciendo este, estas actividades. De hecho, esta, esta foto está es en Perú. Y bueno, una vez más, las muchachas. Eh, Bárbara, otra fí eh, física científica venezolana, que ahora trabaja para una compañía multinacional eh, haciendo análisis de datos y, y que es uno de nuestros orgullos de tenerla con nosotros y de que ella pueda mostrar sus experiencias a otras chicas, a otras personas a otras personas en general eh, de cómo migrar de esa parte de la ciencia a la industria privada y usar las habilidades que aprendió de una manera muy exitosa, por cierto eh, y bueno, Daniela, que ya estaba en el reportaje anterior etcétera eh, eh, siempre me gusta eh, acentuar eso porque eh, bueno, quizás nosotros no tengamos ningún problema, quizás ustedes en el grupo, espero verlos más tarde, ¿no? Pero si no, estoy seguro que ustedes son también muchas, un grupo de personas bastante diverso en raza, en, en sexo, en modos de pensar y, y eso está muy bien, ese es precisamente uno de los ambientes que más se quiere eh, reproducir en el nivel mundial Y que nosotros de hecho lo tenemos, nuestros problemas son distintos, ¿no? Nuestros problemas son más de recursos, pero no de diversidad eh, bueno, no voy a ir traje, um, a través de todos, pero había... Um, creo que lo cerré, vamos a ver... Estaba este otro reportaje de NTN24, donde también hablábamos, en este caso es una entrevista, digamos un video, en el que hablamos una vez más de Ceballe y de cómo interactuamos con los estudiantes, de cómo se da de en este caso, obviamente, la agenda de, de, de, esta, de este periódico, de esta agencia, es bastante distinta. Era más enfocada quizás a la crisis, a la migración. Eh, debo dejar en claro que, por ejemplo, yo cuando yo tengo más de 10 años, estoy fuera del país. Así que yo, yo migré en un momento en el que mi país era muy distinto al que, al que es ahora, al que conozco, porque estuve también y voy cada año y... Y, y estuve hace unas semanas allí pero es un, un lugar muy distinto y, y, y lo, también lo, lo enfatizo porque aunque siempre es bueno poder tener la oportunidad de hablar con la prensa, hay que tener muy claro eh, cuál es la idea que uno quiere transmitir y tratar de no dejarse llevar demasiado por las intenciones, que no son malas, pero que a veces pueden hacer que tu mensaje no termine siendo el que tú querías o, o, o termine siendo usado de una manera en la que no quisieses ¿no? Um, les decía que tenemos nuestro canal en YouTube, aquí solamente quería darles un vistazo a la cantidad de videos que tenemos, obviamente son clases bastante extensas, para un video una hora, una hora y media, 40 minutos, eh, pero muchas de ellas tienen 200 views, 60, que, que, que nos ayudan mucho a saber cómo los estudiantes también interactúan con las clases, eh, cuánto tiempo las ven. Eh, las ven todas a la vez o sencillamente paran y, y, y vuelven. Eso, eso es, muy, es muy importante para nosotros para poder desarrollar un curso cada vez mejor la siguiente vez en que lo hacemos. ¿no? Pero al mismo tiempo, insisto es un banco de datos aquí que quedará por muchos años más y que puede ser muy útil para, para, para el futuro. De hecho, muchos de los videos son usados en clases futuras. Eh, otra de las cosas que quería eh, mencionar Dentro de toda esta, digamos, esta gira que estoy haciendo a través de cómo se vale, se ha ido insertando en, en, distintas, eh, en distintos aspectos de la educación, de, la, de outreach. Um, disculpen que, que varias de estas cosas las tuve que cerrar y volver a, a abrir. Uno de los, otros, de los aspectos fundamentales, como les dije, ha sido la colaboración con Atlas, que es el experimento en el que yo trabajo, y el Open Data, que es el proyecto que, que yo eh, soy el arquitecto de este es el, el hecho de que, insisto, estamos hablando de tecnología, de data, de software, de recursos educativos, de acceso libre. Y por tanto, una de las cosas fundamentales es las licencias que estos tienen. Eh, he tenido la oportunidad de conversar con la gente de Creative Commons, por ejemplo, y aquí hay otro otro, otro reportaje con el que conversé con ellos un, sobre la, el, el, la apuesta pública de datos de Atlas y cómo estos los usamos, entre otras cosas, para hacer estos cursos. Lo importante de este, de esta mención dentro de, de, de esta exposición que le estoy haciendo hoy a ustedes es el hecho de que esto me ha permitido hablar con gente que está muy fuera, muy mejor dicho, muy lejos del área de la ciencia, pero muy cerca desde el punto de vista de hacer recursos eh, que todo el mundo pueda usar de forma gratuita, de forma legal, de forma ordenada también. Esto es muy importante porque hacer recursos que sean públicos. Eh, supone que la persona que los creó está dando algo gratis y, y al mismo tiempo es su trabajo, es su tiempo y es importante poder ver cómo eh, esa persona que quiere hacer recursos de acceso público puede también eh, vivir de ello ¿sí? eh, el hecho de que él o ella esté haciendo esto al mismo tiempo le procura recursos para continuar haciéndolo eh, entonces, entre, entre otras cosas que les quería mostrar ya voy a ir un poco, poco más, más rápido. Como les dije, eh, vale y varios de sus miembros, Reina y yo en este caso, junto con Carlos, que es otro investigador de Atlas colombiano, eh, de la Universidad Antonio Nariño en Colombia, Bogotá, eh, somos los coordinadores del programa para Latinoamérica de Física sin Fronteras, del ICTP, que es el instituto para el que, para el que trabajo. Entonces, eh, digamos, todo este tipo de cosas, al final, no es tanto sobre los títulos coordinadores o lo que sea, sino el hecho de que podemos trabajar con más gente de otras instituciones y recibir apoyo logístico, financiero o sencillamente promoción que permita crear esas actividades en más y más lugares. ¿no? Una de las últimas cosas que quiero mostrarles es de, lo, de los resultados de, de esta colaboración, de esto esfuerzos de Cebale con, con las universidades en Venezuela ha sido la creación eh, de dos tesis una tesis de maestría y una tesis de pregrado usando los datos públicos de Atlas dentro del marco de Cebale 2b en Caracas y a distancia entonces este artículo que escribí para, para, para, para Atlas habla sobre dos experiencias muy bonitas y para mí personalmente es muy enriquecedoras. las estoy muy orgulloso que ha sido el, el haber sido supervisor de tesis de pregrado y de maestría de dos estudiantes eh, de, de Venezuela. Uno es el caso de isquia Iskia vive ahora, bueno, desde hace un tiempo en Argentina y desde el 2006 empezamos su tesis de, de maestría, ella ya era graduada de física de la Universidad Central de Venezuela y estuvo un tiempo trabajando en, en Brasil y comenzamos luego una tesis, su tesis de maestría siempre en el posgrado de la central en física de altas energías usando los datos públicos. Iskia en un momento de Argentina seguimos trabajando, de hecho su defensa de tesis era ella desde Córdoba, yo en Ginebra y el jurado en Caracas eh, en una llamada en Skype, pero siempre con la misma rigurosidad, la misma disciplina que tendrían los profesores si Iskia y yo estuviésemos allí en el mismo salón, y eso es muy importante. El, saber que este tipo de modelos alternativos no dan para nada a la estructura académica. De hecho, lo hace más fuerte porque al no existir esta interacción personal, eh, la revisión es más profunda, la, las discusiones son más concretas. Y, y Ischia y yo probamos que, que era posible y ella se graduó de, de, de Magister, continúa ayudándonos, es, es nuestra amiga, nuestra colaboradora dentro del grupo. Otro de los, de, lo, de los casos de éxito es el de María. María de Doménico es una estudiante eh, oh, hizo su, su carrera de pregrado en la Universidad Central también junto con el profesor José López que es el departamento de física ahora en la Universidad Central de Venezuela fuimos sus tutores en otra tesis usando también los datos públicos de Atlas. ella obtuvo su, su título de, de licenciada en física y ahora es estudiante de, de doctorado en física de partículas en PISA en Italia también eh, en, en este caso yo tuve la oportunidad de estar en Caracas cuando ella defendió su tesis y, y bueno, también fue un, un momento muy bonito entonces, ellos fueron de hecho las, do, las dos primeras tesis de, que, de, digamos, de, un, de obtener un título académico usando los datos públicos de Atlas y, y estamos muy orgullosos de eso ambas chicas venezolanas Dan, voy a ir terminando con algunas otras notas por ejemplo eh, alguna pequeña revisión Dejemos, creo que las estoy cerrando, disculpen. De, de las actividades que se hicieron aquel año en, en, en Venezuela, y les voy a mostrar un par de fotografías de las de este año que son muy muy recientes, así que tengo poco material eh, editado, pero igual las quiero compartir con ustedes. Entonces, en el caso de, de, de la visita ya en el 2017, o sea, un año, un año hacia adelante, eh, estuvimos en, en Venezuela, una vez más en Mérida y en Caracas, en la Universidad Central en Simón Bolívar, también como en el SIDA y en la Universidad de, eh, de Los Andes. Hicimos un seminario en el SIDA donde hablamos de Data Analysis, de Big Data, de cómo estos recursos de, open a, de acceso abierto eh, mejoran la, la educación y permiten hacer ciencia en lugares de, del mundo donde antes no se podía. Eh, Aquí una foto muy bonita de, la, de Caracas. Estaba muy contento de donde me estaba quedando. Eh, los muchachos que participaron tanto en la Simón como en la central de la Masterclass y de otro seminario de Carrera Opportunity, Oportunidades de Carrera, donde les mostramos a ellos qué becas son posibles, cómo aplicar, cómo crear un currículo, cómo crear una carta de recomendación, a quién pedirla, con cuánto tiempo. Todas este tipo de recomendaciones que han permitido que muchos de estos muchachos que están en estas fotos ahora estén estudiando en el extranjero eh, física a distintos niveles y estamos muy, muy, muy orgullosos de ellos eh, una foto en la que estamos luego de la presentación de tesis de, de María es el año pasado, insisto eh, muy contentos, obviamente Todo también de acceso público los documentos están aquí en, este, en estos links esto se los voy a dejar también a, a ustedes eh, las tesis de grado, tanto de Ike como de María Obviamente, obviamente para mí, o sea, no puedo imaginar otra cosa que es que sean públicas también. Y lo son dentro de, de los archivos del SER y se pueden consultar a través de internet. Finalmente ese año hicimos un día de workshop en Data Analysis, Big Data, cómo analizar datos, cómo trabajar con ellos, plotearlos, hacer gráficos. El IBI con estudiantes de varias universidades e incluso investigadores que, que estaban en ese momento trabajando en el IBI. Esto de hecho nos inspiró mucho a hacer una, una nueva edición el, el año siguiente, es decir, este año, mucho más extensa. Eh, yo les voy a mostrar algunas cosas que, como les digo, está fuera de edición porque, porque pasaron solo hace unas semanas y he tenido poco tiempo, pero espero eh, hacerles saber de alguna u otra manera eh, el artículo cuando esté escrito. Pero lo que quería mostrarles es que en el caso de, de nosotros fuimos este año a Colombia, Venezuela, Uruguay y Argentina, y en mi caso yo hice la gira entre Colombia y Venezuela, donde pasamos por Bogotá, eh, dimos seminarios públicos eh, en el Banco de la República, lo que es el equivalente al Banco Central de Venezuela en Colombia, en un lugar muy bonito también allí, eh, en un congreso de física también, estuvimos, eh, estuvimos en Bucaramanga dando presentaciones con eh, como invitados internacionales. y de hecho, también hay un matemático muy famoso acá que estuvo invitado junto conmigo para trabajar eh, dando simposios, clases, eh, hicimos clases con al menos 30 estudiantes en la, en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, entonces pasamos igual dos semanas, dos semanas, dos días hablando sobre Open Data, a, trabajando con, con, en el cómo hacer, cómo hacer eh, análisis de datos de verdad, ¿sí? en la vida real, como científico de verdad. Eh, y eso fue muy, muy interesante de ver cómo interactuar con los colombianos, personas muy atentas, personas que, que de verdad, eh, así como nosotros, eh, están ávidos de aprender. Eh, hubo seminario público bastante bastante grande eh, con, con muchísima afluencia de gente en el que hablamos una vez más de cómo este tipo de habilidades que nosotros aprendemos en la ciencia suelen ser útiles en la industria eh, y quizás una de las últimas cosas que les quiero mostrar antes de despedirme y bueno comenzar la llamada seguramente es nuestras interacciones en Caracas, esto fue en el SIDA, pero en Caracas quiero hacerles bueno, quiero hacerles ver, estuvimos eh, este grupo que en el caso de lo que hicimos una convocatoria de, para hacer este curso de dos días en este caso, dos días enteros, mañana y tarde, trabajando con datos públicos, en cómo hacer eh, análisis de datos, en cómo eh, hacer todo esto con recursos mínimos o casi cero. Y, y este grupo me, de verdad me, me gusta mucho esta foto porque se pueden ver a más de 40 personas que estuvimos trabajando durante horas. De hecho es muy bonito también porque la primera fila de, son todos chicos de Mérida, que viaja, estudiantes de física de la, de, de la hechicera que viajaron hasta Caracas para estar con nosotros en el curso. Así que se nota ese ímpetu de la juventud venezolana en querer aprender, en querer estar al tanto, en querer eh, superarse a pesar de todo, y eso es, es una de las razones principales por la que cada año estoy allí eh, sea como sea, siempre estoy allí eh, y bueno, sí, finalmente les puedo... aquí hay varias fotos, estamos, insisto, dando clases de hecho tuvimos tanta gente que, que tuvimos que poner los dos salones eh, estaban muy distantes los dos salones tenía que correr de uno al otro pero pero genial, genial saber que de hecho nos hizo falta salón eh, eh, en Caracas entonces antes de despedirme pues les dejo acá algunos modos de contacto quizás pueden ser útiles si los llego a encontrar voilà y al mismo tiempo también despedirme eh, en este video hablando de las instituciones para las que de alguna u otra manera eh, estoy afiliado, entre ellas los escudos que están arriba, eh, la Universidad de Udine, eh, el Instituto Nacional de Física Nuclear, el, el Centro Internacional para Física Teórica, todos ellos tres ubicados en, en Italia, la Universidad Central con la que siempre eh, trabajo y colaboro y y estoy escrito de alguna manera porque es la forma en que puedo ser también supervisor de tesis, de grado. Eh, Se vale, por supuesto. Atlas, por supuesto. Y finalmente el ser como uno de, las personas, de los gente en los que trabajo y que me permite también usar este tipo de recursos eh, y poder aprenderlos y enseñarlos. Entonces, el email, eh, una red de trabajo, eh, o Instagram también y de hecho esta lámina, si ustedes ven, es una de las presentaciones que di en Colombia y, y una de las cosas maravillosas fue la recepción que tuve con ellos, eh, el intercambio científico y, y, y, y personal con muchas de las personas que trabajan allí eh, me acercaron incluso mucho más a, a ese país y, y, y sé que muchas de las personas que viven allí ayudan muchísimo a los venezolanos también, cosa que quería agradecerles en aquel entonces y que continuaré haciendo. Eh, entonces también por eso esa, esa nota al pie de la foto pero bueno, espero que, que les haya gustado nos hablamos en un momento una, de nuevo y, y muchísimas gracias por estar allí muchísimas gracias a los organizadores también por, por, por dejarme contarles esta historia o pues empezar a contarles esta historia otras personas dentro de vale les contarán más en los post días posteriores acerca de, de proyectos más puntuales el futuro, qué visión tenemos Así que acompáñenos, por favor.